una persona norteamericana, noble y buena, que está en contra de una injusticia, en contra de un bloqueo de más de 40 años, en contra de todos los actos terroristas que se cometieron contra Cuba, y es capaz de reaccionar de esa forma. Es una persona excepcional. Y es una persona que, ante esa actitud, y no por sí que de gratitud, sino por sentido de la justicia, merece respeto y admiración.